¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino quiero hacer un pequeño comentario acerca de los errores que uno comete cuando uno se equivoca cuando uno comete un error uno tiene que aceptarlo, tiene que aceptar que cometió un error tiene que aceptar su culpa y enseguida ofrecer una disculpa Solamente la gente muy obtusa o francamente grosera no por la naturaleza ni acepta sus culpas, ni acepta sus errores y mucho menos ofrece disculpas. Si me lo permite, le voy a listar algunos puntos importantes para que usted tome nota de ellos y siempre que comete un error, acepte su culpa, ofrece con disculpa y enmiende. Punto 1: Si comete un error, piense en él con seriedad para que lo pueda recordar y no lo vuelva a cometer nuevamente. Cometer errores y repetirlos francamente es un descuido imperdonable. De ese modo también puede evitar estar ofreciendo disculpas una y otra vez y sus disculpas y sus disculpas serán cada vez menos creíbles. Cuando usted diga lo siento, dígalo sinceramente. Punto 2. Si la ocasión lo amerita, diga algo más que lo siento. En primera puede usted decir qué es lo que siente. Si lastimó los sentimientos de alguien, diga que lamenta haber herido esos sentimientos. Si empujó usted a alguien sin querer, diga que, sienta, que siente mucho haberla empujado o lastimado. Y si perdió un objeto, diga que lamenta haberlo perdido, pero inmediatamente después diga cómo piensa remediar lo que hizo. Eso es muy importante. Es importante ofrecerle disculpa, pero es más importante aún Remediar el error o remediar la culpa. Punto 3. No piense que por decir, lo siento, todos sus errores ya serán enmendados. Por favor, no olvide remediar lo que hizo y procure usted no volver a hacerlo. Punto 4. No ofenda a las personas a propósito pensando que luego una disculpa bastará. Recuerde que hay cosas que no se olvidan. Y aunque las personas se disculpen, la imagen quedará siempre impregnada con la mancha de la ofensa. Eso es todo lo que puedo decirles al respecto. Tómelo muy en cuenta y cuando se equivoque o comete un error, acepte ese error, acepte su culpa y como le dije al principio, ofrezca una disculpa y enmiende. Enmiende siempre. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video.